¿qué tal? Soy Chaviruque, Luque, bienvenidos a otro vídeo de mi canal. Vamos a ir con Israel en el Festival de Eurovisión desde 1973 hasta el 2022, vamos allá con otro de los países mediterráneos que me faltaban por, por reaccionar, vamos a ir con un país o sea, preparados para cada gran tema, o sea, Israel se ha, se ha hecho un nombre a base de esto, a base de buenos temas. Y vamos allá con, con el país mediterráneo, con Israel. Son bueno, los cuartos en el debut. Debo de confesar que prefiero cuando Israel canta completamente en hebreo. Me encanta el idioma. Y me pasa parecido a Serbia. Hay algo que me, que me lleva para ellos. No sé, alguna descendencia, algo en la sangre tengo. Porque me, me, me llama muchísimo el idioma, sobre todo. Bueno, mi apellido, si no tengo malentendido. entendido doscientos de, de de allí buena voz! Muy buena para quedar en la posición 11. Y bueno, el primer triunfo de Israel. Una canción mítica. Bueno, yo antes de descubrir el festival de Eurovisión creo que esta canción ya la sabía porque mis padres me la han cantado muchísimas veces. Y otro triunfo de Israel. Con aleluya. Segundos en el 82. Y segundos de nuevo. Ven, la que Bueno, en el 86 fueron penúltimos. What? había oído hablar de esta canción. años tiene este chico? O sea, estoy sorprendido porque no sé desde qué año pusieron el límite de edad, pero creo que en el 89 ya lo había y parece más pequeño de 16 años. Muy bueno. el 93, año de mi nacimiento, fueron penúltimos. Eliminados en el 96. Bueno, y esto es el himno de, de Israel en Eurovisión. La ganadora en el 98, Dana International con Diva. Y es totalmente una Diva. Otra canción que antes de que supiera que existía el festival, también me la habían cantado, Mis Padres. Y es un gran tema. Bueno, entramos en los 2000... Wow, qué letra. Me encantaba esa canción. Sale jalar en una posición 12, que me pareció muy injusto. Es una muy buena canción. Además, muy bien cantada, me gustó mucho. Te Amo. 2004. Se quedó a una posición de clasificarse para, para la final. Vaya agudo. ¡Ay! Oh, lo que me llega a gustar esta canción, la actuación, Shiri Maimon. ¿Cómo canta? ¡Qué preciosa es! ¡Qué vestido! ¡Qué, qué todo! en la actuación digna de ver muchas veces. Bueno, 2006 no fue mis favoritos de mis favoritas de ese año. Bueno, no se clasificaron. una canción muy polémica. Este tipo de música, además en mi ciudad, se escucha muchísimo. Oh, qué voz. Tiene voz maula. Me encantó también muchísimo. Sigo cantando la día de hoy, muchísimas veces me la pongo porque es preciosa la composición. Es que ya os he dicho que esto iba a ser un buen tema tras de otro No hay mira, Word una canción buenísima además súper necesaria la verdad tiene que haber otra manera ostras quedó 14 Qué loca, ¿eh? o sea, esto sí que no lo recordaba. Mira que me encanta y pensaba que había quedado mucho mejor. No lo recordaba. Qué voz. Bo... Y qué buena canción. Bueno, Dana International, sin clasificarse, después del triunfo con Diva. ¿Puede pasar esto? Mm. Pero es inexplicable. Bueno mirada al público, o sea... Eso fue raro, fue raro. Que no se clasificara. Y tampoco se clasificaron en 2012. Una canción diferente. Pero buena, buena canción. Vale. Aquí, aquí. Esto, esto fue tan injusto. Me encanta Moran Masor, ¿Cuántas veces he cantado esta canción? Sin saber nada de hebreo, pero. Amo tanto esta actuación. ¿Por qué no se clasificó? Dadme una explicación, por favor. Y esperad. Ahora viene también otra. ¿Por qué? Esta actuación sí que la he visto, la he reproducido y la tengo en mi memoria muchísimo. O sea, amo esta actuación. La voz de Meryl gold es buenísima. Y no sé, y no sé por qué no se clasificó, porque ya te digo, dos de las injusticias más grandes que he visto en Eurovisión. Y bueno, Golden Boy, Brutado. Me encantó esta actuación. Los bailarines son guapísimos, los coristas también. buenísima para o sea, mí me toca el corazón es preciosa y... bueno para mí era de mis favoritas de 2016 la verdad buenísima hoy Imre Mister Israel, qué guapo es. Además, sabes que en España te queremos muchísimo. Uno de los bailarines lo veréis en varias actuaciones. A Tomer. Bueno, y el último triunfo de Israel. Una canción que va a ser recordada por toda la historia. Buenísima. O sea, es que esta canción no deja indiferente a nadie. Es un gran tema, pero es que ese si año entre fuego y toy, bueno, llevarán el festival a otro nivel. Calidad. Bueno. Esto también me pareció injusto. Tiene una voz COVID. No sé por qué quedó tan. tan bajo, 23. Buenísimo. A ver, a ver, me encanta Faker Libby y es una pena nada poder haber visto esta actuación en el festival de Eurovisión. Seguro que hubiera quedado súper bien, yo le hubiera dado un top 5. Buenísima. Y bueno, otra vez porque en 2020 sé que se canceló el festival y en 2021 volvió a DEM con Set Me Free. Una canción muy buena, pero no me gustaba tanto como Faker Live Aunque La actuación fue brutal, buenísima. Además con el arreglo, este último que me dieron fue buenísima. E Israel en 2022, que con todo mi cariño es de las canciones que menos me gustó. No en la actuación, cuando lo vi en directo me gustó muchísimo. En el escenario cambia esto radicalmente. Pero la canción personalmente no me gusta. Bueno, pues hasta aquí el gran paso de Israel. Por... O sea, Toy, Abanidi, Hallelujah, Diva. Y las grandes injusticias de, de Ragbish Below y Seinhor. O sea, eso, eso me duele todavía en el corazón. Bueno, hasta aquí Israel en el festival de Eurovisión, espero que os haya gustado el vídeo, si es así dadle like y no olvidéis de suscribiros, nos vemos en el próximo vídeo.